Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Romanos 12 Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,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 Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo y seguir lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Constantes en la oración compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza,